Señores, ese mecanismo lo usó el doctor Joaquín Balaguer. ese mecanismo lo usó el doctor Leonel Fernández Reina, ese mecanismo también lo usó Danilo Medina. El mecanismo de auditar las entidades públicas es un mecanismo válido para poderse dar cuenta, es una de las herramientas para poderse dar cuenta de sus servidores públicos. Hay entidades de ESA que tienen más de 5.000 eh, servidores públicos. Hay servidores públicos de esos que tienen teléfonos, pero que ya no <coughs> lo están usando. Hay otros que ni siquiera teléfonos tienen registrados en las nóminas, que no se saben ni dónde están. Y la única manera, una de las únicas maneras, es manera física presencial ¿Por qué al PLD le ha, le, le ha hecho como esa ronchita y le ha molestado no, no eso? Precisamente porque dentro de claro. las instituciones públicas hay muchas personas que no van a trabajar, no están siendo responsables con lo que tienen asignado sobre sus hombros. Entonces, una de las, eh, eh, de las partes que favorece Desvinculamiento es cuando usted no responde, cuando usted no es responsable con las asignaciones que tiene sobre sus hombros. Por lo tanto, esta actividad que se va a hacer de manera transitoria en estas esta primeras institu eh, 25 instituciones del Estado por un mes para revisar de manera presencial, comisiones estarán de la Contraduría, de la Tesorería, trabajando instituciones por instituciones. Yo he pasado por eso muchísimas veces. ¿Y qué? Porque yo estoy trabajando y estoy laborando. Ahora, en mi, mismo, en, la, en mi misma institución pasa eso, que hay gente en la nómina que nosotros todavía no hemos podido identificar ni dónde están y hemos hecho todo lo posible buscando, llamando, y no ha sido posible. La institución está dentro de la 25. Claro, está dentro de la 25. Entonces, de una manera presencial, se va a poder rectificar si esa persona es una botella como dicen o si está cumpliendo con su función eso es simple, luego de estas 25 instituciones vienen otras instituciones hasta cumplir con todo lo que es el tren del Estado yo lo veo eh, algo prudente ¿verdad? para sanear la nómina del Estado. Eso es lo que esperamos. Bien, gracias Fulvio. Yerian, adelante. Miren, ayer cuando yo vi este anuncio llegué a la conclusión de que el gobierno cree que, que los dominicanos somos un grupo de estúpidos y yo digo esto porque inmediatamente yo vi esta información, como yo no soy experto en el área, conversé con un experta en el área, que es mi esposa, que maneja una nómina electrónica de más de 600 personas, de tres empresas, incluyendo esta, ¿m? y que es auditora. Le digo, pero explícame esto, esto no se puede identificar, es ¿eh? una gente que esté cobrando y no trabajando. Me dice ya, como, como, como montar bicicleta y masticar un chicle, tan sencillo como eso. Sí. El supervisor de área tiene que tener. Tan sencillo de su... como eso. Lo que yo decía. Señores, es mentira. Aunque le, le quieran a ustedes decir, eso es mentira. Y ya, que aquí hay gente que habla. Yo tengo en mi mano aquí gente que están cobrando en dos instituciones y que en una a la dos no trabajan. Y son de PRM. ¿o y de... son del PRM, ¿yo lo saben? Ah. Yo lo tengo aquí. ¿En cuál institución? Y le dije a esa persona. y Le dije a esa persona renuncia de la de una de las dos sí, lo correcto. porque si no te lo te lo voy a decir a, ahora, la tengo en mi mano ahora mismo se va a re, tiene que renunciar de una no no va a renunciar porque tú eso. sabes quién tú sabes quiénes son y dónde están no no no no el arqueo se está haciendo ¿Mm? precisamente en, en, en para educación eso. y en el ayuntamiento para eso con se está el mismo el horario y como tú cumple no, no qué sencillo es eso pero bueno, como yo lo sé no puede, y yo no lo mira sabe. si es electo si es un regidor puede estar no es regidor Francis, ah, pues no. Recuerda y que cuando yo digo algo aquí. Y un y un, eh, eh, un monitor. Si hay un regidor. Pero en diferentes. Ahora Carolina, la, la pregunta. Maestro. En el gobierno del bueno, PLD. La docencia. Eso, la docencia eso pero eso no no mira Miren, Mira mira mira. Es que no estamos. Aquí. Yo no era comunicador cuando eso. No tú sí. Yo no era comunicador. En los últimos. Cuando Yo entré aquí. Yo entré aquí en ya en octubre de 2019, ¿verdad? Por ahí fue. Sí. Ya en la parte final y el PLD inundó pero la memoria cuando fuiste y tú nunca dijiste nada pero pero espérate no, tú estabas aquí cuando Daniel Sí tomó. sí claro. pensando pero en la, que... en la parte final la parte ahora final yo le estoy de... diciendo Pero eso pasaba eh, lo que dice sí pero Julio. está bien <ríe> Si ustedes van a justificar con que yo, por ejemplo, no lo decía antes, sí, entonces lo primero que nos vamos que a pasar, eh, nos vamos a pasar los cuatro años Parece diciendo que, que, la que la yo no lo decía. Lo que ella, tiene que importar aquí es lo que bien. está sucediendo ahora. Porque, ¿Por qué te pica? Pero, lo estamos haciendo. Atención producción. Vamos a empezar. Atención, producción. A mí se me ha Doctor, criticado y por ¿y por me que no le permito hablar a los demás. Y yo en silencio escuché cada uno de los planteamientos. Lo que pasa pica? es que te pica que que se, lo que yo tengo en la mano. ¿Me vas a obligar a decirlo? Bueno, pero el arqueo... ¿Pero me vas a obligar a decir pero, el nombre? Pero, lo decir. pero dilo nombre, dilo, no, dilo nombre. No lo el arqueo Dale, es necesario para eso, para la, eso. Ven, tráeme no, no, la espérate. cámara. Lo lamento, tráeme la cámara. Para, eso, el arqueo para que Julio sepa cómo esto se maneja. El arqueo, es que yo no, sé cómo no. que se maneja. El arqueo es necesario. Miren esta nómina. Miren, señores, para eso es que se está haciendo el arqueo, para evitar eso. A, a los que están actualmente y a los que estaban antes. Porque bien. no es escondiendo. Está bien. Para eso que se está haciendo. Está bien. bien. Vamos a dejar te, que él desarrolle. Te voy a dar otro regalito ya que, ya, Ad, ya que adelante, me... ya. miren esto. Déjame ver. Aquí tenemos una persona que es director de la policía municipal de San Francisco de Macorís, encargado de la policía municipal. Ah, ¿Verdad que sí? Sí. En el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y también es profesor de tan descendida en una escuela de San Francisco de Macorís ¿qué horario es la, la tan descendida? el día entero hasta 3 o ¿qué cuatro. horario se trabaja en el ayuntamiento? a, a las cuatro la y media eso es público señores pero que eso Oye, para pero eso, para es eso público... que se va a hacer el arqueo pero eso, para eso pero es ese arqueo. un dirigente del PRM. Pero para eso el arqueo es un es, dirigente es, del PRM. Pero no importa quién sea, para eso es el arqueo precisamente. Pero, y, y, no, y, y no, ¿qué se va a hacer? Él debe de renunciar al ayuntamiento. Ah, no, claro. no, a lo que quiera Pero no solamente quiere, es eso. Es que el ayuntamiento tiene uno de los salarios más deprimidos. Y ¿Vigen? entonces tú optas por el de mejor deprimido. condición. Ven que le voy a dar otro dato. <ríe> Dice Amado. Le voy a dar otro dato. <ríe> En una escuela, eso no hay que negarlo. El ayuntamiento no tiene una política de salario que, que le rinda satisfacción eh, en ciertos puestos. Por ejemplo, hay directores que ganan hasta 5 mil, 8 mil pesos. Bien. Eso no, eso no, Estamos hablando no, de, de la función. Sí. Sí. Miren, en una escuela de aquí de San Francisco de Macorís, pero vale decir que eso no es culpa de la alcaldía. Eso es una estructura que está no. ahí diseñada no vamos a dejar que hay que, que esperar que se... Mejores. Bien, bien. Claro. Vamos a dejar que desarrolle de adelante. Es para que tú no sigas con lo va a denunciar tú. Dale, dale. Que lo denuncie. Sigue, sigue. Atención, los santos del PLD que no tenían pueblo, doble. Bueno, tú estás oyendo. Doble pueblo, empleo hasta tres oyendo, veces pueblo. tenían. Cuando, es el, cuando son los míos que lo hacen lo justificamos. Hasta, hasta cuando el, son los acaba otros de, lo admitir, acaba de admitir, acaba ah, de admitir. No, si ustedes si Chupa, ustedes van a acaba seguir. De admitir. Si ustedes acaba van a seguir. gancho, como él dice, cogir de gancho. Si ustedes van a gancho, seguir, si ustedes van a seguir con, con, con esa estrategia, te... no, eh, no, no, yo eh, va no, vamos a seguir, yo, yo vamos a seguir en una escuela, en una escuela yo, lo que yo quisiera que ustedes me permitan es, en el tiempo que me corresponde, cógete que el me lo tío, han incidentado, lo a pero, espera, te te el mío, ustedes el me, mío. Me, me, critic, me criticaban a mí cuando yo lo incidentaba a ustedes, sí. he dejado de hacerlo y ahora ustedes no aguantan el fuetazo que le estoy tirando. Es que tú quieres, ¿tú quieres manipular la situación. Mm. Tú estás manipulando, ¿por Me qué está tú estás manipulando? Está diciendo que estoy manipulando. Claro, claro. por qué tú, tú estás, el... man... ¿por qué tú, tú estás manipulando? Tú buscarla, sabes por qué tú, tú... tú sabes por qué tú estás manipulando. Tú traes el caso del PRM que tienen doble duplicidad y no trae los casos ¿Tú del PRM. ¿Sabes PLB. por qué? Ay, Porque ay, el PRM tiene un año de poder. Ah, ahí es mucho más. Y el PRM y está y diciendo. Hay botella, y hay con que tres gente, con gente en tres empleos. Ah, y es bueno. Que ay, la ay, Dios y es bueno Y por eso que te ha picado. Porque se va a revisar todo. Todo se va a revisar. Todo se va a revisar. Lo de nosotros y lo pasado. Todo. Se van Pero a eso es lo bueno. bueno, este debe de ser el Raro, punto. ¿Y todo? tú crees que es verdad eso que, que eso ha a pasar. ¿Tú, ¿Tú crees que no le a, ha picado? Le voy a otro dato. Ellos por eso que le ha picado. Ellos con eso. Se van a revisar. Vamos que se van a ver Por eso que le ha picado. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Fulvio tú no aguantas este ¿Cómo que no aguantas? ¿Cómo que no ¿Tú sabes lo que están haciendo? se hizo una auditoría en educación y habían gente que lo tenían en, en, en el distrito y como no tenía ninguna función ni tampoco la tenían en la escuela lo mandaron a llenar a, a llenar requisito ahora a llenar requisito de un trabajo que no hicieron lo pusieron a llenar notas ¿Y como si hubiesen sido maestros que qué? no hicieron el trabajo. Eso está ahí y, ¿Y te puedo revelar los nombres. Pero ven acá, todos los maestros que nombraron sin, sin pasar la prueba. Que no te el PLD lo nombró es sin pasar, pasar prueba. Pasado, ah, no, no se puede hablar del pasado y está lleno del pasado. La mayoría no, de los maestros se que se hay, gran parte de los de maestros, de, amados, no pasaron los exámenes y otros que sacaban 100 no lo ponían. Adelante, buenos días, buenos días.